¡Señores! ¡Qué lo que! Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Las playas de República Dominicana En donde cada episodio visito una playa diferente y la evalúo en base a cinco criterios que me ayudarán a determinar cuál es la mejor playa de República Dominicana En el episodio de hoy, visito una playa que me dejó una marca en el corazón Quédate hasta el final del video y ya verás por qué ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Hoy nos dirigimos para la playa El Cambiazo, ubicada en la provincia de Puerto Plata, a unas 2 horas y 15 minutos desde Santiago y 4 horas y 30 minutos desde la capital aproximadamente. Como siempre, les dejo la ubicación en la descripción de este video para que puedan guardarla y visitarla más adelante. ¡Saludo! Mira cariño, ¿tú sabes por dónde que se entra a la playa El Cambiazo? ¿La playa del Cambiazo? Sí. Como a de sí, está bien y sigue derecho Y después que tú pases la bomba de gasolina Tú pregunta que te vas a decir que no te va a Está bien, muchísimas gracias sí, Como ven, tuve que detenerme en algunas ocasiones Y preguntar por el camino correcto Ya que Google Maps me llevó por otra entrada Que no era la indicada y termina perdida ¡Salud! Por ahí es que se entra a la playa A la playa ¿Por aquí? Tras. Presta atención a las instrucciones que te dejo en este video, porque si te vas directamente por la ruta que indica el mapa, puede que te lleve por el camino equivocado. Para llegar a la entrada correcta, debes de tomar la carretera Navarrete-Puerto o Puerto Plata hasta la entrada no pavimentada que te mostré hace unos segundos. En temas de ubicación, Realmente no es tan fácil llegar a esta playa, ya que luego de que salimos de la carretera, tenemos que recorrer un trecho no pavimentado de unos 15 kilómetros aproximadamente. Así que te recomiendo ir en un vehículo 4x4. Incluso hubo un tramo cortito en el que tuve que pasar por el cruce de un río. Por ello, si hablamos de ubicación, siento que esta playa merece un 5 de 10. Con respecto a la accesibilidad, me costó algo de trabajo venir para acá porque al ser una playa que no es tan conocida, el terreno no es muy bueno y las señalizaciones tampoco. Como les dije, tuve que detenerme varias veces en el camino y preguntar. Les aconsejo que hagan lo mismo. Un punto positivo es que no tuve problemas con el parqueo. Bueno, la verdad es que nunca lo tengo porque ustedes saben que ando en moto. Pero para los mortales que andan en vehículo, no les era difícil encontrar parqueo, ya que al ser una playa poco frecuentada, siempre hay espacio. Así que, en temas de accesibilidad, le doy un 3 de 10. Ahora, pasemos a una de mis partes favoritas, el paisaje. El cambiazo es una playa de unos 950 metros de longitud. Cuenta con un paisaje lleno de palmeras y arena suave. La playa proporciona un ambiente sumamente relajado que hará que no te quieras ir. Lo que más me gustó de esta playa es la grandiosa comunidad en la que se encuentra, llamada también El cambiazo Las personas allí son sumamente hospitalarias y con muy buena vibra. La verdad que no olvidaré el trato que recibí mientras estuve ahí. Bueno, señores, aquí estoy en la playa El y Me encontré con estas personalidades. Saluden. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Perla. Perla fue muy amable. Miren, señores, ella me ha brindado comida. Yo en verdad estaba hambrienta. Y ella me ayudó aquí, me trajo, me trató como una reina, me trajo pollo y también me trajo agua, señores, miren eso. Bueno, señores, sin más preámbulos, vamos a juntarnos esto porque hace hambre. Otra de las cosas que me llamó la atención es que justo al frente de la playa se encuentra un bonito proyecto familiar en el que puedes alquilar villas de bajo costo por el tiempo que quieras. Te presento a Gerald uno de los propietarios de las villas que está en alquiler. Gerald fue súper amable conmigo y hasta me ofreció asilo aún sin conocerme bien. Terminé durmiendo en la casa de uno de los locales de aquí, en la comunidad donde me encuentro, se llama El Cambiazo. Y la verdad que yo no esperaba, no esperaba eso. Pero la noche me, me cogió aquí en el sitio donde estaba y al final se ofrecieron y de verdad que yo estoy sumamente agradecida. Gerald me ofreció dormir en la casa de su mamá y me brindó una habitación con una cama súper cómoda. La verdad, dormí como una reina esa noche y me sentí súper especial. Porque aún sin conocerme del todo, él fue súper amable en todo momento. Si van a cambiazo, no olviden procurar a Gerald, les dará un trato 1 a Un dato importante con respecto al paisaje es que, mientras estuve allí, Gerald me comentó que en días anteriores había llovido mucho y que la marea estaba un poco turbia por esa razón pero que a nivel general, las aguas son un poco más claras. Así que decidí darle el beneficio de la duda. Lo que sí me gusta de la playa es que me puedo meter descalza porque no hay piedras, no hay erizos, no hay árboles. Entonces, aquí donde estoy caminando no hay nada que me pueda abajo. Así que eso es un punto muy a favor. Por todo lo mencionado anteriormente, en este apartado de paisaje le doy un 5 de 10. Ahora... Pasemos a las actividades. Según lo que me comentaron, en esta playa hacen paseos en lancha y también en banana. Además de eso, no escuché de ningún otro tipo de actividad. Pero soy de las que cree que la diversión la lleva uno en donde esté. Así que si eres de los que no se puede estar quieto como yo, puedes optar por llevar pelotas de voleibol o platillos voladores para jugar en la arena. Son actividades muy divertidas y sin costo alguno. Por eso, en el apartado de actividades le doy un 4 de 10, porque no hay tanta variedad que digamos. Cuando hablamos de seguridad, esta playa tiene un punto a su favor y es que justo al frente se encuentra el destacamento de la comunidad, así que hay policía cerca. Lo malo de esto es que como casi en todas las playas no hay salvavidas, esto les resta unos cuantos puntos. Por ello, en seguridad le doy un 5 de 10. El cambiazo es una comunidad de la que atesoro muy bonitos recuerdos, sobre todo porque me recuerda que en la vida no se necesita tanto para ser feliz. Solamente personas que te quieran, un techo para dormir y comida sobre tu mesa. La humildad y el buen trato de esta comunidad siempre se quedarán en mi corazón. A nivel general, esta playa obtuvo una calificación final de 4 puntos de 10. Pero como siempre les digo, las imágenes hablan por sí solas y cada experiencia es distinta. Te animo a que los visites y me cuentes qué tal te va. Quiero que me cuentes qué te ha parecido la playa. Te leo en los comentarios. No olvides de suscribirte y darle like para que juntos sigamos explorando la isla. La verdad es que no puedo esperar regresar a Puerto Plata. Aún me faltan muchísimas playas por descubrir y quiero que tú seas parte de esta aventura. Si te ha gustado este video, me ayudaría mucho que me apoyaras con un super like. Todas las ganancias irán destinadas a seguir explorando la isla y a traerte el mejor contenido. No te pierdas el próximo video de la serie en donde visitamos otra playa aledaña a la zona y me encuentro con algo que jamás había visto antes. Ah, pasó? No, no, no. Está <ríe> malo, eh? sí. está malo. No, vamos a sacarlo ahí. Sí, hay que sacarlo. Dale para atrás. Eh. Lo que le pasa a uno. Miren eso. Eso no sirve de nada.